Bueno, bienvenidos una vez más al Club de Lectura, esta noche con mejor iluminación. Ya no solamente me ven los dientes, eh, <ríe> aquí me tienen. Buenas noches a todos, buenas noches, Gerald, buenas noches, Aura, Profe Leonardo, Camilo, bienvenido, qué, qué, qué cosa tan particular es verlo conectado, señor Camilo, señor Eider, compañerita Esmeralda, Jason, qué gusto ver que estés conectado, Connie como siempre, hola Sarita, Fernando Arevalo, bienvenido, bienvenido, bienvenido y por supuesto sin falta nuestra compañerita Cindy. Bienvenidos a todos, qué gusto verlos acá, es para mí de verdad un gusto y un placer enorme saludarlos como todos los miércoles a las 7 de la noche. Hoy sí si nos pudimos reunir en la sala habitual, menos mal, <ríe> hace ocho días pues, la sala, al igual que nos ocurrió hoy, pues estaba un poquito ocupada, pero pues hoy me acogieron a mí para, para la, la asesoría. Pero aquí estoy. Eh, como ya empezamos nuestra sesión directamente, porque ese fue el objetivo, digamos, de enviar algunos videos y demás, voy a empezar a presentar la pantalla. Esta, esta, esta, esta sesión no traigo ninguna presentación. Voy a presentar simplemente... Directamente eh, el manga Me gustaría eh, saber eh, sus opiniones es, Empecemos por ahí, ¿no? Lo, lo, lo, lo primero siempre es como la opinión que esto suscita Porque esto es diferente a, a lo que veníamos trabajando en muchos sentidos Salimos de, de la, del Tenement y nos fuimos a Japón o sea, nos transportamos no solamente en el espacio, sino también en el tiempo y en el escenario, ¿no? Es una cosa impresionante, eh, yo intenté como leer esto a la luz de lo que veníamos leyendo y, y es muy interesante ese contraste, pero bueno, esas son mis opiniones. Me gustaría saber cómo, cómo les fue con la lectura, cómo les pareció, fue fácil, fue difícil, de pronto para quienes no están uh, acostumbrados a... Um, Alguien levantó la mano, no están acostumbrados a, a leer manga, de pronto fue un poco complejo al principio, uh, acostumbrarnos a esta forma en la que se lee, ¿no? todo eso quiero saber, todo eso quiero saber, dale Yera, te, te escuchamos. Bueno, pues a mí me gustó mucho, eh, <risa> mi, mi cerebro pendejo como que se confundía leer, porque no sé si es que soy, si soy yo, pues no sé, me imagino que la lectura es así, que se hace como de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Entonces como que me confundía y yo, ay, pero espera espera es que no le, no le hallo sentido a lo que me están diciendo. ¡Otra vez! Entonces, pues por esa parte fue como un poco complicado, pues, eh, cambiar como el tipo de lectura de izquierda a derecha y hacerlo al revés. Pero el resto no, me gustó mucho, mucho, mucho. Y... Eh, pues yo ya había leído como cómics, pues webtoons más que todo, sí, y pues como esta primera parte de que se repite el día varias veces ya lo había visto, es la idea muy, okay. es muy común, uh -huh. entonces me causa curiosidad si alguna de si este personaje principal como con alguna de estas otras dos muchachas también se les repite el día si tiene alguna conexión con, no sé, me causa curiosidad, estoy emocionada. Me encanta esa curiosidad. Aquí, um, de una vez, creo que, bueno, yo ya terminé el primer volumen y estoy avanzando con el segundo. Me parece mucho que Jason también ya terminó la obra y Camilo Eider también terminó. Entonces, recomendación, manejemos los spoilers. <risa> ¿Vale? Listo. Eh, me gusta, me gusta, me gusta mucho esta, este, este interés que tiene Gerard eh, sí, al principio es un poco complejo como mirar ese sentido de la lectura, pero qué bueno que lograste como entenderlo a pesar de los videos que, que les comenté. Gracias, Gerald. Eh, dale, Sarita, eh, tienes la palabra. Bueno, Sarita, ¿no está? <risa> Listo, vamos a esperar a que Sarita nos conteste Mientras tanto escuchemos a Esmeralda Hola a todos, buenas noches Qué bueno verlos en este segundo pues, libro Hola. que leemos este año mm, Allá llegó Sarita, te toca después de mí, Sarita Entonces, <risa> no, pues, En cuanto pues, a lo que dice Julia la opinión eh, A mí me gustó mucho la obra Me pasó igual que los compañeros yo la terminé de leer, yo nunca había leído manga, yo no sabía cómo se leía, no sabía qué era el manga, no sabía qué. O sea, uno dice, yo veo anime, veo manga, creí que era lo mismo. Mm, con los videos que Juli, yo los vi toditos antes de empezar a leer, entonces pues aprendí a leerlos. Sea, la verdad me gustó los videos que compartiste, porque yo tampoco sabía que tenía una forma de leer ni nada. Entonces cuando ya entré a la lectura, pues ya, pues ya, ya, todo lo que pues Juli nos había compartido la lectura se me hizo fácil, agradable, eh, creí que di, di, dije, bueno, voy a cumplir con la lectura del primer capítulo y no pude continuar, y yo, uy, qué cosa, y listo, no, ya me gustó mucho, entonces pues gracias y pues vamos a ver qué, qué opinan todos del, del libro. Julio, no se te escucha. Siempre se me olvidó aprender el micrófono. <risas> hoy, yo ayer le envié los, los, los videos a Esmeralda, porque pues tuvo que borrar el, el WhatsApp y no los tenía. Y sí, la vi muy juiciosa y como siempre muy pila. Pero hoy no me dijo nada, ¿no? Me, me dejó hasta el final con la opinión. Pero bueno, qué chévere que te haya gustado y qué chévere que no puedas contenerte y hayas consumido la hora completa. Eso me gusta muchísimo. Gracias, Esmeralda. Sarita, ahora sí, dale, cuéntanos, cuéntanos qué nos ibas a decir. Hola, buenas noches para todos. Eh, bueno, sí, también <ríe> eh, uno como que no está acostumbrado a leer de, de izquierda a derecha y entonces sí, a veces como que uno uy, lo vuelve a leer porque como que uno se confunde. Pero sí, también el resto de la lectura eh, me gustó, es bastante envolvente, buena, me parece chévere el libro. Sí, no, qué bueno. Me gusta eso, ¿no? Porque de alguna forma, como que pienso, no elegí mal. Es una de las mayores preocupaciones que tengo siempre que inicio un club de lectura, que el material pues, les gusta a los lectores. Gracias, Arita, por tu comentario. Profe Leonardo, adelante. Buenas noches. Eh, bueno, yo hago ahí una aclaración absolutamente personal y es que no me gusta leer manga. Sí, me desespera leer manga, la dinámica de la, la narrativa visual de, de, de ese tipo de, de cómic me, me cansa, me, me satura mucho. Y este esta obra en particular, bueno, esto es una adaptación de una novela, como dicen los japoneses, de una novela ligera de ciencia ficción, entonces me parece interesante la adaptación de, de un texto Originalmente es solo texto escrito convertido en estas imágenes por el eh, por Takechi Owata, que, que es el dibujante de otra obra que, que conocen los, los eh, aficionados a, al, al manga que es Dead Note, es como muy popular. Eh, me gusta, eh, sí, la, la ciencia ficción en general y me gusta ese concepto que se desarrolla de ciencia ficción. Más allá de la historia, me parece que es, es una, una obra muy eh, como rápida, ágil, fácil de leer. Entonces, a pesar de que no me gusta leer eh, manga, pues este lo leí muy rápido. ¿sí? Eh, no lo conocía, eh, había visto era la fragmentos por los dibujos del tipo, porque me gusta ver esos dibujantes orientales. Y la película que tal vez muchos han visto, de, de, es este Tom Cruise, es el que hace la de ese personaje, el que muere muchas veces, pero aunque la adaptación de la película es diferente, pero es basada en el, en, en el manga. Eh, me parece muy confuso, demasiado rápido, y como está jugando con ese bucle, eh, agotador, agotador, menos mal que lo pude leer rápido, porque para mí fue agotador, pero es que el manga en general me agota. Sí. Me, gusta, me gusta que el profe, venga, digamos, que nos, nos ponga en contexto desde el principio, ¿no? No me gusta el manga, porque eso es una de las cosas que yo también quería, como teníamos eh, en, en, la, en la lectura pasada, todos estábamos como, wow esta hora es genial! Esta hora, ¿sí? La mayoría como que teníamos este concepto muy high, muy arriba de, de contacto con Dios. No quiero decir que el profe no tenga este concepto, pero ya esta, esta, um, esta postura que nos está planteando el profe, de pronto sí va a permitir que haya debate, ¿no? Como que el ritmo de la lectura, las imágenes, digamos lo que es el arte eh, gráfico en sí mismo, probablemente pues espero, me gustaría que posibilite el debate, eh, lo que hablábamos hace ocho días, ¿no? Donde hay donde hay disenso, donde no todo el mundo piensa igual, existe el diálogo y el diálogo pues permite el crecimiento intelectual. Entonces me entusiasma mucho esto, lo sospechaba, no sé por qué sospechaba que el profe eh, en general, no, no gustaba mucho del manga, pero que el, el comentario que hace eh, me gusta mucho también, porque él dice, ¿no? a pesar de que no me gusta, es algo que pude leer rápido. Y eso pues también lo considero como una ganancia para el club de lectura. Vamos a ver qué podemos, a partir de todas estas observaciones, cómo eh, concluir, qué es lo que realmente quiero como empezar a meternos ya en el tema. Pero antes de esto, vamos a escuchar a Aura Camila. Eh, sí, buenas noches, eh, no sé, yo sí me considero bastante adicta al manga, <ríe> he leído muchísimos sí, y dentro de esos ya, ya había leído este, eh, lo leí como a mediados del año pasado y pues lo estuve retomando esta vez, eh, tengo bastantes detalles que me, me gustaría compartir, tuve eh, por tanto tiempo escuchando diferentes conferencias y viendo anime, he podido aprender bastantes bases de lo que es el japonés y pues la traducción un poco sí pierde detalles en torno a cómo ellos tienen su romance en su propio idioma, entonces pues sí pierde detalles, pero también se me hace bastante interesante cómo nuestro idioma es tan amplio y a la vez tan escaso en torno a diferentes temas. Entonces, pues sí, me gustaría a lo largo que se va como desarrollando en la novela, ir dando como pequeños datos que pues pasan desapercibidos por la misma traducción. Pero en general, como decía el profe, se lee muy rápido para mí. Los mangas normalmente sí son más saturados como de lectura, de en la imagen blancos negros grises la tonalidad entonces pues creo que ya estoy un poco más acostumbrada a eso y pues nada es ya retomándolo un, una mejor dicho tomas nuevas posturas frente a los temas entonces pues me gusta mucho <risa> <Yeah>. <risa> oh yo estoy aquí dicho soy yendo como tenemos al profe que no, no disfruta el manga. Tenemos a Aura, que nos dice como al contrario, es como le encanta leer el manga. Eso, eso me gusta mucho, mucho, mucho, mucho. Yo me ubico más hacia la, hacia, digamos, la el, el bando, el grupo, el sector del lector de manga. Ya he leído algunos. Eh, soy como fiel seguidor de One Piece. Es más, prefiero Estoy como, como al día con el manga. Eh, con el anime si sí estoy un poco quedado. Pero entonces, eh, sí, la dinámica para mí también fue muy distinta. Porque eh, ya, ya estaba muy familiarizado con esto. Y me gusta esto también porque todo el mundo tiene de alguna forma en el imaginario esto. no Y también eso que, la, que me, me, también estoy impresionado. Realmente yo dije como dos volúmenes probablemente sea exigir mucho. Eh, y sobre todo que son casi 400 páginas entre los dos volúmenes. Pero es muy grato ver que... Realmente están, o sea, la lectura ha avanzado mucho y al contrario me preocupa que no tengamos tema de conversación después, ¿no? Como que consumamos la hora muy rápido, porque son cuatro sesiones, o, o lo que tengo planeado son cuatro sesiones para, para, para, para hablar de estos dos volúmenes. Esta semana tenemos esta sesión, la próxima semana había olvidado comentarles, ven. Eh, ando un poco disperso, la próxima semana no hablamos del, del manga porque la próxima semana es semana de parciales, entonces para alivianar un poco la presión sobre los estudiantes, profesores y demás, yo no hago sesión normal, sino lo que hago yo es preparar una actividad de promoción a la lectura, no tiene que ver con nuestras actividades ordinarias, entonces dentro de ocho días, los espero, no vamos a discutir el manga, el manga lo retomaríamos después de, de, de, de la siguiente semana. Mm, después viene Semana Santa, y, y en las dos últimas semanas. Entonces, tenemos mucho tiempo como para leerlo, como para releerlo y releerlo y discutir como con mayor eh, tranquilidad esta hora. Menos mal me acordé de hablar de, de nuestro cronograma. Pero viendo la velocidad con la que se lee, sí me angustia un poco eh, que no, um, que como que no nos tome menos tiempo del que yo había planeado. En ese caso, Podríamos, no sé ustedes, ya lo podemos entrar a, a debatir, elegir otra hora y leerla. Sería buenísimo. Tenemos otros dos mangas ahí seleccionados, también están en el drive, que podríamos discutir. Pero bueno, vamos aquí a leer eh, los el chat porque no lo he leído. Camilo nos estaba dando el nombre de la película que nos estaba mencionando el profe, eh, Al Filo del Mañana. Eh, Jason dice que cambiaron a los memes en la película. La verdad no hizo la película, pero pues a quienes lo han visto supongo que entenderán. Jason vuelve y nos dice Hoshi Mamoru Inu, tomo único también me leí este manga que me compartieron por el red. ay ah, yo también quiero ver ese es el perro enamorado de las estrellas tengo que leerlo en algún momento, exacto eh, el profe dice que en parciales deberían leer Dead Note oh, hmm. no sé bueno aquí tenemos dos manos levantadas dale Connie adelante hola eh... Pues es que eh, yo no leí, no leí el. La verdad, no tuve el espacio. Esta semana sí estuve ocupada y no no, no tuve, de verdad, si sí no pude ver el video. Estoy totalmente perdida. no Y pues eh, al otro que están diciendo, pues se podría leer este y pues cuando se termine, pues el otro y luego el otro, si toma más tiempo. Digo, si toma menos tiempo, me parece. Y ya. <risa> Listo, Connie, me gusta tu sugerencia. Igual es algo que podemos discutir, ¿no? O sea, tenemos aquí, estamos abiertos al debate y a la discusión. En cuanto a lo que dices, me parece importante eso. Vamos a escuchar a Eider y vamos después a hacer un, un sondeo muy rápido de, de qué trata este primer episodio y qué temas más o menos o qué es lo que nos está planteando esta nueva esta nueva um, lectura del Crute. Eh, don Eider, adelante y Don Eider bajó la mano. Bueno, eh, Jason, claro que sí, adelante. Jason. Perdón, perdón, perdón, perdón. Es que tenía al ah, del okay. micrófono. Ah, ok, ok. Bueno, vamos con Eider y vamos con Jason. No, no. <risa> eh, eh, sí, con respecto a lo que estaban mencionando, sí, yo también diría que pues sería aconsejable tomar otra de las obras que ya habíamos seleccionado para dar una continuidad, porque sí, efectivamente el manga se lee bastante rápido. Yo diría que, bueno, yo ya he tenido un par de experiencias leyendo manga, entonces digamos que no tuve mayor problema, pero frente a lo que mencionaba el, eh, el profesor Leonardo, ¿sí, Leonardo? Eh, sí. Eh, una cosa que sí, digamos que yo aprendí y que también le aconsejo tomar eh, como su tiempo un poco para digerir los detalles de la imagen porque pues el manejo de sombras es importante acá eh, también para entender el movimiento que se viene en las imágenes sí lo que dice el profesor eh, es un es un qué son imágenes que están muy en movimiento que son muy rápidas entonces por eso mismo hay que tenerles como algún de un cierto cuidado Para entender bien los movimientos También por lo que decían también las compañeras al principio Hay veces que les tocaba devolverse para entender un poco Pero es que si uno se fija Bueno, los textos sí tienen cierto orden Pero también el movimiento influye Porque hay viñetas que digamos que no, Si sí, tal vez se fijaron Digamos las que estamos viendo ahí No son exactamente eh, palabras lo que hay Sino que son sonidos Sí, y ahí, el, como digamos que en el cómic o en el manga, digamos que en el japonés, los sonidos tienen, digamos, una una escritura diferente, pues en el de nosotros es como... Uf, uf, entonces, toca interpretar también el sonido con la imagen. Es también un trabajo... Uf, sí, las sonomarpellas ya japonesas. Entonces... Eh... Sí, pues es una lectura rápida Digamos que cuando a mí me dijeron No, es que la lectura es muy larga yo ah, Bueno, empecemos porque no sé cuánto me va a tardar Cuando me di cuenta Puf, Ya terminé el primer libro y ahora <risa> No, pues vamos por el segundo Me pasó algo similar eh, Cuando yo empecé a leer el, el, el, el, el manga Yo no tenía ni idea O sea, yo lo, lo elegí porque fue recomendado Por un montón de cosas Pero yo no lo había leído Cuando empecé a leerlo Exactamente igual que Aider, Yo empecé y cuando menos me di cuenta ya he terminado, y yo, mmm, Changos, ¿qué pasó acá? Eh, sí, también es lo que nos dice el profe en el chat, que está relacionado con lo que nos está diciendo Aire, las onomatopeyas, ¿no? Este, de pronto está muy relacionado con el, con el problema de traducción que nos mencionaba Aura. Ah, digamos, nosotros tenemos estas onomatopeyas y estas, estos boquillos especiales y estas formas especiales para representar un sonido. En japonés ellos utilizan otras formas para representar también esos sonidos, que es justamente estos... Esto, tanto katakana como hiragana para los kanjis, para representar justamente estos, estos sonidos eh, onomatopéyicos, ¿no? Bueno, la onomatopedia en sí es eso. Entonces, me gusta que estén saliendo todas estas cuestiones, a pesar de que el común denominador sea que es una lectura ligera. Ahora, no quiero que esta lectura ligera nos, nos, nos haga perder de cosas. Vamos a ver qué pasa con esto. Jason, tenías la mano arriba. Cuéntanos tus impresiones, por favor. Bueno, eh, hola a todos, buenas noches En primer lugar me parece que este manga cumple mucho de muchas de mis expectativas Es el mismo creador de Dead Note eh, Como todos los mangas es muy detallado Digamos que si, que si estamos acostumbrados a una estética de, de imagen un poco más abstracta Llegas el canzón Hay que tener mucha continuidad con la imagen O si no te pierdes por completo Lo que decía Heider es cierto Hay veces que la imagen está... En, digamos, en una secuencia de movimientos tan rápida, que si no te tomas el tiempo para mirar bien la imagen y como comprender y poner en su dimensión la misma imagen, no vas a ser capaz de entender la, lo que está pasando. Eh, el manga también se caracteriza por ser muy expresivo emocionalmente, no a través de, digamos, está sonrojado, no, no, no, no es tan literal, sino que no te pone una persona sonrojada o, o juega mucho con la comunicación del espacio y del cuerpo del personaje eh, Comunicación cinética o kinésica Entonces tienes que aprender a interpretarlo Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo ahora Él está acostado, pero se ve el sudor en su ropa O sea, si, si ven estas ma manchas que tiene sobre la camisa Un poquito más abajo, por favor si ven estas manchas que tiene en la camisa, eso es sudor. ¿Por qué? Por la impresión de lo que fue morir en su primer vida. Él todavía está transpirando esa impre impresión. Luego vemos que está traumado por los ojos, la apertura tan grande de los ojos. Se supone que se está levantando, pero ya tiene una apertura muy grande. Se toca parte del cuerpo involuntariamente y aparece eh, un poco rígido. Entonces vemos que sí, está impresionado. Me gusta también que en algunas ocasiones tienes que entender, digamos, como la dinámica del cuerpo. Por ejemplo, cuando, eh, cuando en algunos momentos nos muestra la figura de este exoesqueleto robótico, si no, digamos, como que juegas en 3D en tu mente, de cómo se puede poner ese pie robótico, no vas a entender que él está parado al lado. <ríe> o sea, yo me tuve que volver tres veces a esa imagen para entender que colocaron el pie desde una visión de la parte posterior yo sí, decía, ese pie está muy delgado <ríe> ¿dónde está? ¿O sea, ¿él está caminando el zancos o qué? <ríe> entonces tuve que devolverme y, y, y analizando la primera imagen donde te muestran el cuerpo del robot completo, te das cuenta que hay una barra de metal en el la, lado posterior cuando ya te muestran el pie en una de las imágenes, no me acuerdo cuál entonces dices ah, está parado de lado Mira, aquí, al estar agachado, ves que tiene una barra de metal en la parte de atrás. Hay un momento en donde te muestran la parte de, del talón del robot. De lado. Entonces, tú no te das cuenta que es eso. Piensas que él está caminando en zancos. Hay que prestar mucha atención a eso. Pero excelente sí. obra, excelente. Gracias. <risa> es, es muy chévere lo que dice Jason, porque me hace pensar en el enorme trabajo. Yo de esto no sé, yo voy a hablar... Desde mi experiencia, <risa> eh, pero sí veo que hace un uso más como eh, más profuso de las líneas, ¿no? Las líneas tienen un papel especial. De hecho, en uno de los videos creo que decía como que tenemos que ponerle atención como cuando aparecen las líneas y todo esto. Eh, y, y sí, las líneas aquí como que no solamente el trazo es el, el uso mismo de la línea es importante. Y, y tiene un juego impresionante entre estas sombras este, y, y ni siquiera podemos decir color, porque tenemos en todo el manga, tenemos una sola imagen en color, el resto es solamente está en blanco y negro, y sin embargo, yo creo que en esto, desde, desde, desde mi propia perspectiva, desde mi propio uh, humilde concepto, considero que este, es, este um, uso solamente del, del, del blanco, del negro, de los grises, bueno, de estas gamas intermedias, son justamente... Eh, como suman porque logran expresar una cantidad de cosas impresionantes con un par de, de bueno con par no son muchísimos trabajos muchísimo trabajo pero transmite un montón de cosas una de las cosas que me, me, me pareció muy interesante lo que hizo Jason es eh, transmiten unas emociones digamos de una forma muy muy interesante uh, iba a ser un spoiler pero no no lo voy a hacer pero en este primer episodio sí vemos la transformación de este personaje con cada muerte pero ya vamos para allá porque Connie, por ejemplo, debe estar como un poco perdida. Pues vamos a hacer un resumen muy rápido después de leer estos comentarios acá. Fernando Arevalo nos dice, el manga es mi primera vez en esta lectura, no es complicada y hay lugares que nos transportan a nuestro mundo geográfico, como el archipiélago Bonin, también los grandes miedos militares escondidos por los oficiales como cobardía. Es muy chévere esto, cómo podemos sí transponer un poco de estos escenarios de pronto, a nuestra cotidianidad, que es una de las cosas que te eh, está diciendo aquí Fernando. También nos dice, en esto destaco la forma artística y el desarrollo imaginario de los creadores, no omiten ningún detalle y juegan con sombras, movimientos que absorben, eso, de pronto, eh, no había leído tu comentario, pero es muy chévere como todos estamos de acuerdo, o al menos Jason, Fernando y yo, <ríe> y de pronto, según escuché, eh, no, yo creo que todos estamos de acuerdo <ríe> en, en, esa, en el dinamismo, ¿no?, de pronto, eh, este dinamismo es, es, nos está llevando a un plano diferente del que veníamos viendo con, con Contrato con Dios. ¿no? La, la, la viñeta está jugando de una forma diferente, los personajes también se están moviendo de una forma diferente dentro de estas viñetas eh, y el movimiento es completamente diferente. ¿no? Hay una, una escena en la que, en este primer episodio, en la que el personaje principal se mete un tiro, ¿no? se suicida está probando su teoría, y pensé inmediatamente en la, en la misma escena de nuestro querido súper en Contrato con Dios, y aquí está, es, estamos representando la misma, se está representando la misma acción, pero vemos como dos posturas diferentes, dos formas diferentes en las que se puede mostrar lo mismo, ¿no? y las dos son en su forma una cosa maravillosa, el movimiento, las líneas, eh, el humo, porque el, el uno quiere representar el humo mientras que el otro quiere representar el impacto. Entonces, la imagen acá también me parece que, que, o sea, así como discutíamos en contacto con Dios este papel que tiene la imagen, aquí también es indudable que tiene que estar, ¿no? Pero bueno, para quienes de pronto, por alguna razón, que, bueno, específicamente para Connie, de pronto las demás personas sí si se si, si, si avanzaron en la lectura, no sé, Cindy está muy callada, cosa sospechosa, <risa> Pero bueno, rápidamente, ¿de qué trata este primer episodio? Alguien que nos cuente. Eh, habíamos acordado leer, aunque pues aparentemente <ríe> avanzaron y me parece genial, habíamos dicho leer el primer episodio que es Kirilla Keiji, ¿no? Nos están presentando al personaje. ¿Quién nos cuenta rápido así un, un, un resumen eh, extremadamente conciso de este primer episodio? Adelante, Cindy. Pues eh, bueno, es se trata de un militar o de, de un muchacho eh, que va a estar como en su primera batalla, ¿sí? Él ha tenido entrenamientos y todo, pero nunca había ido pues a la batalla. Esta sería su primera vez. Pero entonces él está leyendo y como que se queda dormido. Y se despierta, y el sueño que tiene es que lo matan durante la batalla, como que la primera muerte es creo que le quitan un brazo. Y se despierta. Entonces le cuenta al amigo, no, mira, me acabo de soñar que nos van a matar, pues él está así súper psicoseado. Llegan a la batalla y en efecto lo matan, pero lo matan de otra forma y apenas creo que es el piel, eh, esta vez es el que le destrozan le, un prey y una y un brazo, y apenas muere, vuelve otra vez a a estar leyendo el libro, sí, y pues la historia se trata de, o sea, él tiene como cuatro muertes a cinco muertes, entonces cada vez él como que prueba su teoría lo que decía Julián, entonces se suicida para ver si sí es verdad lo que está pensando, entonces se suicida y otra vez vuelve, entonces él como que se marca que van cinco veces que se ha muerto, y pues como que lo que él dice es que ya no va a volver a morir y que va a hacer como lo posible para que no vuelva a pasar. Creo que ese es el resumen. No me están escuchando. Ay. Sí, resumen súper conciso. El profe Leonardo también levantó la mano, no sé si, si quiera uh, agregar algo a, a, al resumen súper conciso que, eh, que sí nos regaló. Es un joven obligado a ir a la guerra contra unos extraterrestres que invaden el planeta son como tecnológicos, como monstruos tecnológicos, y es el primer bucle que el tipo experimenta sin ser consciente. Listo. Me gusta ese resumen porque agregó elementos que de pronto Cindy no nos comentó, que fueron como los extraterrestres, bueno, extraterrestres sabemos después qué son, ¿no? Porque aquí en este primer episodio no sabemos eso, simplemente decimos, no sabemos de dónde salieron, es lo único que nos dicen. Y su objetivo aniquilar la humanidad, entonces ya nos ubica de una en ciencia ficción, no sabemos si es futurista porque una de las cosas más curiosas es que no nos dan a una fecha, no nos, están, nos ubican espacialmente, pero no temporalmente, eso me gusta muchísimo, adelante Cindy, ¿qué nos vas a decir? Listo, entonces dale, Eider. Bueno, hay un par de detalles adicionales que si bien hicieron la descripción del personaje, eh, falta un poco de tema de contexto, sí, efectivamente nos ubican espacialmente, creo que es una de las cosas de Japón. Eh, no solo nos, nos hacen la presentación, digamos, del enemigo a que enfrentan, que efectivamente son esas criaturas, sino que también nos ponen en contextos que eh, en ese mismo momento en el que ellos estaban eh, en el cuartel, no recuerdo en ese momento eh, Va a llegar un equipo especial de Estados Unidos Y a eso sí. nos muestran la segunda protagonista que es esta chica ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué se que llama? No recuerdo en ese momento <risa> Ok ¿Sí? Que la empieza a observar desde lejos pero que hay un un punto en el que genera pues un cierta Rita ahí ya me lo soplaron no <risa> nos acaban de ellos tienen como un cierto acercamiento que pues es eh, propuesto ir digamos, directamente por Rita pero mmm, es un acercamiento digamos que inicialmente tenue ya más adelante pues el asunto puede cambiar un poco eh, también nos muestran el que los únicos que han podido hacer frente directamente han sido obviamente los japoneses debido a que ellos han generado pues el, el tema de los trajes, ¿sí? que es el desarrollo tecnológico de ellos ¿sí? pero que a pesar de eso el equipo de Estados Unidos tiene más experiencia en batalla uh -huh. por el personaje que es Rita Ajá, sí ya sí, desde el principio se nos plantea un misterio con, con Rita ¿No? Porque lo, la presentan inclusive También nos hacen una presentación No igual de extendida que la que nos hacen con Keiji Pero hay una, hay una escena Bastante interesante Y es como la muestran no Fíjense, ella tan pequeña En medio de, de estos Manes tan grandes Eso y el detalle también que digamos eh, Bueno, los detalles Que los personajes que tienden a ser como principales Tienden a detallarlos un poco más Digamos claro. Cuando digamos que les dan características únicas, diferentes a los demás, digamos, a, a ella, pues el hecho de ser mujer frente a todos esos grandulones. Al compañero, el peinado es, eh, que tiene como los dos eh, líneas sueltas de cabello. Sí. El capitán, que es el único que es de color. Sí, como esos detallitos también. Ok. Me gusta, me gusta, me gusta que se prenden de atención a todo eso. Um, pero entonces sí, ya desde el principio está este misterio como... Eh, este personaje está enfrente de este otro personaje que parece como... La llaman inclusive como la zorra de metal, ¿no? En un buen sentido, como de buena cazadora. Entonces es buenísimo el senpai. Ajá, el senpai, exactamente. Es lo que nos está comentando Jason sobre el amigo de los mechitos sueltos que nos está comentando ahí. Eh, sí, entonces... Este, este resu así resumiéndolo rápidamente. Ah, no, no sé, por aquí ahí estoy, una mano levantada. Dale, dale, dale, Cindy. No, perdón, es que se me olvidó bajarla. <risa> listo, perdón. Listo. listo, listo, listo. Entonces vamos a hacer la, ah, bueno, hay otra mano arriba. Dale, Jason. Eh, bueno, digamos que también se puede señalar el cambio psicológico del personaje. Al inicio el mango es una persona sana. Es verdad, tuvo un sueño horrible, que no es un sueño, pero, pero en su momento lo interpretaba de esta manera, está empezando a entender el bucle, y vemos que él es una persona pues insegura a sí misma, que quiere mucho a su amigo, que es extrovertido, um, aparte de eso él es muy disciplinado, y se fija precisamente en Rita porque tiene una cara linda y se le queda mirando. Vemos sí. cómo poco a poco la personalidad de él empieza a transformarse, y empieza a demostrar un trauma psicológico que altera su personalidad. Eso también se podría señalar. Gracias. Es chévere porque es uno de los elementos que más me llama la atención, ¿no? Es, es por ejemplo, este descubrimiento, uh, esto está mal, ¿no? Esa, esa, ese, ese caer en cuenta de lo que está pasando, y es, por allá empieza todo a orientarse uh, hacia esta... Alerta de spoiler. <risa> pues no, porque todavía estamos en el, en el capítulo 1, ¿no? Estamos todavía aquí en el capítulo 1, donde efectivamente inclusive se empieza a ver esa, ese, ese desgaste emocional. Tanto así que en este primer episodio, en, este primer, um, eh, en esta primera parte, vemos como el, el personaje ya desesperado y ya, no sé, <risa> como, como cualquier palabra utilizar, cansado, asustado no sé, pues agobiado. agobiado esa palabra me gusta más ¿no? pues toma su propia vida, ¿no? es, es impresionante esto y vuelve a empezar como si nada ¿no? entonces sí, aquí ya vemos justamente ese elemento, todavía estamos en el primer capítulo ese, eso que nos está diciendo Jason ese deterioro mental me gusta lo que están diciendo y por aquí exhausto también, sí es, yo creo que Definir algo como eso es difícil porque habría que vivirlo, ¿no? Como, ¿qué está sintiendo? Nosotros solamente podemos intentar definirlo con, con algunas palabras. Pero bueno, es, es que eso es lo, lo interesante. Um, respecto a, al resumen, rápidamente para Connie, todo lo que estamos diciendo es perfecto, ¿sí? Un hombre, eh, no sé, y todo, la, todo el manga inicia con eh, una, un personaje preguntándole al otro sobre si el té verde es gratis y el personaje se está muriendo. Después, este personaje despierta, se, nos revela que fue un sueño, nos enteramos de toda la situación, de los Mimics, de la guerra, Estados Unidos participando, Japón participando, eh, eh, también nos enteramos pues justamente de mm, este personaje, un poco de su vida, un poco solamente nos enteramos de que para las personas mayores parece como algo como de ciencia ficción, pero para las personas más jóvenes es algo muy real, los Mimics, los presentan un poco, nos, nos dejan ver cómo son los mimics pero, eh, no sé, al principio me parecen como muy nebulosos, no nos dejan ver del todo cómo son estas criaturas hasta un poco más adelante. Nos presentan justamente a Keiji, a Rita, que también ya la he estado mencionando, y después nos enteramos que eh, Keiji está envuelto en un, en, un, en un bucle, lo llaman ahí en la narración. En este bucle, el personaje parece estar condenado a, no sabemos si a morir siempre o a vivir siempre, que es una de las cuestiones que más me gusta, que más me gustó, porque es un, es, es, um, es justamente eh, una de las preguntas que desde aquí ya se nos, están preguntando, se, se, nos, se nos ponen en la mesa. Él está condenado a vivir siempre o a morir siempre porque inclusive a pesar de que él quiera morir, vuelve a la vida, ¿no? él busca su propia muerte cuando se suicida, pero vuelve a vivir, y, y se, también se piensa desde el otro punto, él quiere vivir, pero siempre va a llegar el momento en el que él sabe, tiene certeza de que va a morir. ¿no? Eh, entonces, está enredado en este bucle, y siempre que él muere, vuelve al principio del día, cuando él está despertando y tiene un libro en la mano, cuando él se da cuenta de esto, pues toma la decisión, que es como termina el capítulo, él toma la decisión de vencer este bucle o de eh, va a empezar a, a, a, a pelear, ¿no? Aquí es, esta imagen es muy fuerte, esta determinación, este pequeño número es el comienzo de mi batalla. En el quinto bucle se da cuenta de lo que está pasando. Dale, Gerardo. No, pues es que yo solo quería decir que a mí me parece muy interesante esa pregunta porque yo también la he tenido en mente. O sea, como que, ¿qué tiene que hacer? ¿Tendrá que vivir o tendrá que morir? Pues por lo que por los que he visto, yo he visto muchos de romance como con esta misma temática y siempre es que el personaje se tiene que dar cuenta de las cosas que pasan a su alrededor. Entonces no es como... No de Creo yo, pues por mi experiencia con otras cosas, tal vez no dependerá de él, sino de lo que está a su alrededor. Entonces, por ejemplo, yo vi una vez un drama así súper romántico donde eh, el, el protagonista tenía el mismo bucle, pero él no moría. Moría era la novia. Entonces es una cosa muy interesante que me genera mucha curiosidad. No, chéverísimo. Me gusta también porque ya estás relacionando esto con tu propia experiencia y ya puedes crear tus propias teorías, ¿no? Una de las cosas que más me gusta de leer, esto o cualquier cosa, es que uno es, el lector es una persona neurótica. ¿A qué me, a, me explico? ¿No? <risa> eh, el lector quiere saber más. Entonces, a medida que va avanzando, a medida que va leyendo, se empieza a inventar cosas. Y puede que pase, no puede que no pase. Pero el lector, en busca de, de afirmar lo que piensa que va a pasar o de negar lo que, lo que piensa que va a pasar, avanza. Y esa justamente, esa, eh, esa, eso que tú estás diciendo, es como, yo creo que va a pasar esto, es lo que está impulsando que sigas avanzando. Entonces me gusta muchísimo eso, ese comentario que haces, llena muchas gracias. Mm, vámonos con Aura y vámonos después con los comentarios en el chat. Eh, sí, bueno, un apunte chiquito acá. Eh, el número 5 eh, para mí, pues, un contexto es totalmente diferente, porque eh, aparte de que es el comienzo de su batalla, es como su pequeña ganancia de todos sus intentos, eh, el cinco se pronuncia en japonés como go, entonces es como un go, ¡vamos! Entonces para mí es cierta parte de cómo en, en su propio bucle, su, la iniciativa del autor también es como dar un punto de inicio, un punto cero, hacia los nuevos universos con un vamos, con un vamos con toda, bueno, así es mi percepción. Está buenísimo, la verdad, bueno, yo, digamos, tengo como esta pasión por los idiomas, sé algo de japonés muy básico, pero no había visto eso, esto me parece buenísimo porque es parte de, de, de esta creación de ese lenguaje con el lector, pensemos que esto fue escrito específicamente, bueno, específicamente no, el, el lector que tenían los autores, cuando, pues, cuando crearon esto, pues era una persona que manejaba el japonés, por supuesto, y probablemente manejara la segunda lengua como pues, el inglés. Entonces este comentario que nos hace ahora es buenísimo, ¿no? No es solamente el 5, el signo de el empieza mi batalla, sino también podría representar esta, uh, este ir, este avanzar, este vamos, me gusta muchísimo eso y suma un montón la, la, la, la, o sea hace más significativa la imagen no podríamos ver aquí en vez de un 5 un go, es, es chéverísimo, me gusta muchísimo ese comentario que acaba de hacer ahora no tenía ni idea y buenísimo ¿no? yo, yo creo que salgo con algo nuevo y es, es lo que más me gusta de esto, me gusta mucho vamos a ver entonces, dame un segundo Jason vamos a leer el chat y ya te doy la palabra entonces Fernando nos dice, en este capítulo se ven las dos caras, el amigo que se lo quiere divertirse y que con sus traumas, uff eso está bien bien interesante porque es un contexto mucho más complejo está quien está viviendo esta experiencia traumática y está quien no tiene ni idea de lo que viene está muy muy chévere ese, ese comentario jason también nos dice mmm, busca que el personaje se desarrolle y el entorno que lo rodea me imagino no sé de qué estábamos hablando en ese momento perdón por no sé cuál es el contexto Eider nos dice, como la película El Día de la Marmota. Ah, bueno, hablando sobre estos bucles y este retorno. Creo que en Netflix hay un anime con esa temática. La temática es súper conocida, ¿no? Es, no es, es un lugar común para, para la mayoría, digamos, de personas lectores, ya sea de libros, de películas o de esto. Es un tema que, digamos, es más bien recurrente. Pero aquí es justamente, el, el, yo creo que lo que causa todo el interés alrededor de este tema que parece un lugar común, es justamente el contexto y la pregunta que Gerard, diga eh, digamos, eh, formulaba, ¿no? Tiene que vivir, tiene que morir, ¿cómo se libra de este bucle? Eso es lo que también hace como que la lectura tenga como, bueno, pues, eso va a sonar muy como de tipo empresarial, pero tenga un valor agregado. El profe nos dice, el Go es el juego de estrategia de guerra más complicado que existe aún. El Go ese no lo conozco. No sé, de pronto el profe nos pueda decir ahorita de qué trata, porque no lo conozco. Yo conozco el, el Paisho. Ah. <risa> bueno, esto es como para, hay una referencia a Avatar. Eh, ah, Red Cero es el ánimo más conocido con la temática Ese también, uh -huh. ese sí lo había visto. Es un tropo, efectivamente, como Eider lo pone, en, en, ese es el término, es un tropo. Para la ciencia ficción ya es un tropo. Eh, tropos de la ciencia ficción, eh, vida en, la, vida en en el universo, viajes en el tiempo, bucles en el tiempo, estos, es digamos, tropos que podemos encontrar en este tipo de, de literatura. Adelante, Eider. Eh, sí, no. Yo creería que hay que tener en cuidado porque, por lo menos para esa historia, sí aplicaría como ciencia ficción, porque hay una explicación eh, en teoría científica de cómo se desarrolla el bucle, ¿sí? En otras historias también, lo que decía, digamos, Gerald, ya he leído algunos dramas algunos sí donde se repite pero la repetición sea más por no sé algo mágico divino pero no por una intervención científica ahí es donde empieza pues a, a generar algunos límites entre ciencia ficción por lo que diría que el tropo no puede pues entre como ciencia ficción para esta hora pero no siempre para todas las horas uh... Ok. O sea, entiendo lo que quiere decir, como que no es un tropo exclusivo. Sí, puede ser, pero sí es un tema recurrente. Eso es a lo que queremos decir. Digamos, es común, de hecho, esto es súper utilizado en todos lados. O sea, ustedes lo pueden ver en muchas en muchas horas. Aiden ya nos da muchas, muchos eh, ejemplos. Pero, eh, sí, dig digamos... Concuerdo en el sentido de que no, no es solamente como el tropo de la ciencia ficción, no, no es el tropo de la ciencia ficción, es uno de los tropos, uno de los temas más recurrentes, no el único, porque el tropo por excelencia, por ejemplo, es siempre la distopía, pero eso pues bueno, podríamos entrar en la discusión. Pero sí, podemos simplemente como cerrar esta discusión diciendo que es un, un tema recurrente, dejémoslo en esos términos, un tema recurrente no solo en la ciencia ficción, sino en muchos otros temas. Ah, bueno, el profe muy amablemente nos puso aquí un link para eh, el juego de Go. Ok, tendremos que abrirlo y verificarlo. Yo voy a abrirlo por acá y lo veré más tarde. Bueno, Jason, tienes la mano a, a, arriba. Cuéntanos, ¿qué nos quieres contar? ¿No? Bueno, Jason, Jason no nos habló. Oh, hola, perdón. Eh, estaba hablando y con el micrófono bloqueado. ¿Me pasa? Eh, bueno, eh, volviendo a retomar lo que estaba diciendo con el micrófono apagado. Eh, ese número 5 es algo muy icónico. Vemos que en la primera vida, es una vida como natural, es una persona hermética, introvertida que llega con, digamos, inseguridades, eh, es bastante sincero, y su amigo, o y es una persona un poco más confiada, un poco más extrovertida, todo lo contrario de lo que es él. Mientras él no demuestra casi sus emociones, él, el otro muchacho lo hace públicas. En la segunda vida, llegamos a la etapa de negación. Él se niega a aceptar que murió en la primera, y lo toma todo oh, como sí. un sueño. Eh, estaba un poco pues, alterado por lo que ha vivido, y eso empieza a generar inseguridad, aparte de eso se siente atraído hacia una chica, hacia la otra, como por ejemplo lo que es la cocinera y lo que es Rita, él se las queda mirando. Eh, como es un poco tímido, solo se queda en eso. Ya para la tercer vida, llegamos a la etapa de la aceptación. Dejamos la negación y aceptamos que, ojo. Oh, Estamos en un bug, estoy muriendo y estoy volviendo a la vida y vuelve a ocurrir lo mismo. Entonces entra, entra a la etapa de huida. Cuando la gente se encuentra con algo, digamos, desconocido, huye de ello. Digamos que se puede analizar este manga desde un aspecto de acción, en donde él enfrenta a un adversario, hay batallas, sí, pero también hay un aspecto psicológico, que es que llegamos a la ter tercera etapa, que es la, ter la etapa de huida, y entonces se luche pero huir no funcionó. Como no, como alejarse del problema no funciona, entonces llegamos a la cuarta etapa, que es el suicidio. Entonces toma el arma y sin pensarlo dos segundos se suicida. Sigue siendo parte de la etapa de huida, pero ya no intenta, digamos, violentar sus su valor o sus valores morales, si es que lo sabía aunque desde mi punto de vista sí lo sabía, solo que está enfrentándose a algo inédito, y no sabe cómo reaccionar, así que opta por, los, por las acciones más simples de un ser humano. Y dice, no, si yo no puedo evitar que me mate, entonces me mato yo mismo y por lo menos es más humano, que es infierno. Entonces se suicida. Y si en, en cierta parte el suicidio tiene un componente de valor, un componente de cobardía. Por eso cuando señalaban que... No, las fuerzas militares en el fondo son cobardes. Creo que en el fondo todos somos cobardes. ¿Quién quiere morir? Pero es superar la cobardía lo que crea el valor. Y llega la quinta vida. En la quinta vida ya vemos un estado de aceptación. Hay madurez mental. Porque si la hay, también un trauma psicológico. Un, un trauma muy fuerte. Que lo moviliza a ser una persona más determinada y comprometida con el propósito de no volver a morir. O sea, no volver a pasar ese infierno, pase lo que pase y en algún momento esto se acaba. Sí. Gracias. Me gusta porque eh, Eider lo toma como la narrativa del camino del héroe, yo lo tomo como las etapas del duelo. Así yo creo que así fue como que entendí lo que Jason nos estaba queriendo decir, ¿no? Está la negación, está la ira, está la negociación. La depresión y, por último, la aceptación. Esa también parece casi como si estuviera viviendo las etapas de su propio duelo. Él está en duelo por sí mismo, ¿no? Eso no lo había pensado. Es muy chévere. Sin embargo, me gustaría que eh, Eider cuente, nos explique un poco cómo cuál es su punto de vista sobre eso de la narrativa del de camino del héroe. Y silencio. Pero pues, bueno, es que caminando por la calle me queda un poco difícil hacer pequeñas pausas. Okay, okay, okay. Ah, pues normalmente pues sí, obviamente yo también lo relacioné en un este momento con las etapas del duelo, pero pues no, no quise referenciar tanto así. Pero la... digamos que caminar el duelo normalmente se... Es, se escribe como, digamos, una de las como es, como lo ponen eh, narrativas más comunes de las historias donde hay un personaje que no destaca de un momento para otro parece eh, surge algo empieza a destacar y como que tiene un avance pero luego tiene una recaída pero luego bueno, consigue como la fuerza y puede continuar pero parece un nudo un drama se enfrenta como a una un dilema, resuelve su dilema, y termina la historia. más o menos por por solo. Sí, es la estructura del cuento fantástico. Eso que nos está comentando Irene es la estructura del, del relato fantástico. Sí, está este personaje, y si ustedes quieren pueden verificar eh, como la repetición de esto. Vamos a hacer el ejemplo con el Hobbit, Harry Potter y... Eh, la Guerra de las Galaxias. Está un personaje que no tiene ninguna habilidad, que no tiene nada, digamos, eh, que lo haga especial. Después llega un personaje que le dice que él tiene un don especial. Después este personaje inicia un camino, una aventura. En esa aventura tiene recaídas, va adquiriendo poderes, se va haciendo más fuerte, va a tener un momento en el que pierde, todo el mundo piensa que el héroe estaba perdido. Y finalmente, mediante una forma, un, un level up, lo que llaman tanto en el manga como en el anime, eh, el héroe logra ganar. Este es el camino del héroe, la narrativa del héroe, según el, la estructura del relato fantástico. Estoy de acuerdo en que es, es, aquí la estamos viendo también, pero hay algo que rompe esa estructura aquí en este manga, y es la muerte directa del personaje. Porque acá no, el, la muerte no es ni lo último ni está en el nudo la muerte está al inicio, ¿no? Obviamente después vemos esta forma en la que él empieza a saber que de alguna forma es especial, eh, empieza a entrenarse, empieza a mejorar, empieza a ser más fuerte, pero me parece que al menos rompe un poco la estructura implantando la muerte desde el principio, ¿no? Nos está rompiendo un poco esa estructura. Me gusta muchísimo todo lo que dijimos, creo que eh, nos, nos, no discutimos en sí varios aspectos, pero... Creo que lo que discutimos el día de hoy realmente fue muy, muy provechoso. Estoy muy satisfecho porque veo que les está gustando y eso me gusta un montón. No sé si de pronto existe algún otro comentario. No quiero, no quiero, realmente estoy evitando, quiero evitar que volvamos a demorarnos tantos. Hay que mucha gente de pronto eh, camin cansada y demás por el día. Entonces, vamos a intentar terminar ocho, más tardar ocho días. Profe Leonardo, adelante. Qué pena. El tema del destino creo que es el eje que encadena todo ese trayecto, ese fluido a alta velocidad que genera la, la narrativa del cómic. Pues ese es un cómic estilo manga. Eh, hago una acotación y es que el manga, bueno, el manga tiene un origen cultural como, como algo dirigido a los niños un tipo de, El manga como tal, eso que conocemos que es el cuadernito, y en Japón eso lo producen en, en cantidades industriales, es decir, uno compra un manga para subirse al tren y lo lee mientras llega al trabajo o a su casa y lo bota en el tren, entonces por eso es que es tan rápida la lectura y está construido narrativamente para que uno lo lea muy rápido, más ellos que están acostumbrados desde muy pequeños a esas lecturas. Este tipo de temáticas, los mangas tienen diferentes eh, estilos y tipos, dirigidos a niños chiquitos, adolescentes, a niñas, a, a hombres jóvenes. Este tiene elementos ya de como adultos, ¿sí? Y hay otro elemento que me parece muy interesante mirar en el manga, y es que son casi gore, ¿no? O sea. Ahí cuando le dan el disparo le salen los sesos y si pueden le dibujan los sesos cayéndole al espectador. Entonces como ese extremo visual que tienen ellos en esos elementos de violencia y la violencia está presente todo el tiempo, ¿no? La velocidad, todo está desenfatizado. Es decir, son muy tridimensionales además en su narrativa, eso me parece muy interesante en términos de, de la lectura, ¿no? Que creo que por eso es que me agotan porque leo un manga y es como si fuera en una de esas ruedas que existían cuando yo era pequeño en los parques y aparte tuvieron que leer dando vueltas y agarrándose, eso es como mi sensación de leer el manga sí. la ventaja es que es que tiene robots y monstruos y ciencia ficción entonces hay como que se engancha uno pero es el problema del destino también de cómo el tipo enfrenta al destino desde diferentes perspectivas y al final quién sabe qué pase con el destino lo sobre lo que dice el profe yo, así como en los términos que lo pone eh, me parece que la palabra adecuada es vertiginoso, no es Uff, así rápido y agolpado en muchas partes y todo, y el ritmo de la lectura cambia, no es constante. De un momento a otro, en un momento estamos viendo de forma muy detallada, cuadro por cuadro, el pensamiento, la acción, y de un momento a otro la acción va corriendo, va corriendo, muere una vez, muere dos veces, muere tres veces. El, el tiempo varía muchísimo, eso me parece muy chévere. Entonces sí, yo creo, yo concuerdo con él de que en ese sentido es como vertiginoso. También me gusta, uno de los elementos que más me gusta del manga es esa, esa, esa forma que tienen, bueno, no en todos, por supuesto, pero por ejemplo, una, una, una imagen como esa, ¿no? Esa forma tan descarnada de mostrar la, la cuestión y sí si se acerca mucho al gore, que es justamente el, lo que nos comentaba el profe. Este sí no es un, un manga para niños, en definitiva. Eh, es más como para jóvenes, adultos, adultos. Mmm, Podríamos clasificarlo dentro de lo que es el shonen, que es como el manga de acción. Y por supuesto, el neketsu, aquí lo estoy leyendo porque tuve que investigar, no me lo sé, no soy tan El neketsu que es algo así como todos estos mangas eh, en los que el protagonista tiene una meta que alcanzar, ¿no? Y, y se, se, digamos, se, um, resaltan estos valores sobre la meta que este personaje quiere alcanzar. Y también me gusta muchísimo porque la pregunta que Gerald hizo, que relacionada con la pregunta que yo hice, es directamente relacionada con la que el profesor nos acaba de decir, la cuestión del destino. Y es muy chévere porque es un tema que no se agota y aquí lo vemos transformado de otra forma y eso es, es, me parece realmente muy, muy, muy chévere. Bueno. Eh, yo creo que ya es 8 y 7 de la noche, me encantaría quedarme hasta tarde, ustedes lo saben, a mí me encanta hablar, y más si es sobre literatura, pero voy a respetar su tiempo, sobre todo el tiempo de la noche y su tiempo de descanso. Entonces, les recuerdo, la próxima semana sí nos vamos a reunir, pero ustedes pueden seguir adelantando la lectura, o sea, adelanten todo lo que quieran, si quieren leerlo dos, tres, cuatro veces, encuentren cositas, encuentren detalles, eso me gusta mucho. Pero la próxima semana, entonces, no tendríamos sesión hablando directamente de Olds Skill, sino eh, hablaríamos, eh, tendríamos una, una actividad de promocional de lectura. Yo la traigo, yo traigo la propuesta. Entonces, no se preocupen. Eh, por Simplemente preséntense y, pues, pasemos un rato chévere y agradable. Y ya retomaríamos la discusión. El próximo, mmm, no sé qué fecha sería, hoy estamos a a uh, 10, 17, el próximo 24 de marzo Regresaríamos uh, Regresaríamos Con la discusión De All Unity skill Y justamente Y justamente También pues ya para esas fechas tendríamos eh, Semana Santa Y bueno, un montón de cosas se nos vienen Pero entonces, adelante en la lectura Sí, también una de las cosas que les iba a proponer Es, ah, Jason se fue Y no me alcancé a despedir, no vi el mensaje una de las cosas que les iba a proponer es, en caso de que tengan algo que decir, urgente, importante, algo chévere, un detalle, eh, el, el grupo de WhatsApp está disponible para este fin también, ¿listo? Nada, muchísimas gracias a todos por conectarse como siempre, gracias a ustedes por la disponibilidad, por esa conversación tan chévere, esas opiniones tan variadas y tan enriquecedoras como todos los miércoles. Nos vemos dentro de ocho días y adiósito. Hasta luego, que tengan linda noche. Chao. Chao, para todos que estén bien.